Porque si a principio de año te hago esta pregunta, Eva. si a principio de año te dicen, oye Eva, vas a ser capaz de dejar tu trabajo, vas a, a, a meterte en un programa, vas a aprender a hacer lanzamientos y vas a hacer algo que te gusta y vas a facturar 10.000 euros, <risa> mira te digo que si estás chalao, o sea, y lo más fuerte de todo no es el saber que, que o sea, pensar que eso lo puedes hacer, sino el que después ya no quieras volver a lo de antes que yo decía, madre mía, ahora sin trabajo, ahora a ver qué hago, se me cae el mundo encima, cómo lo voy a gestionar, y de repente te das cuenta que tío, eres libre, tienes, eh, sobre todo es lo que te digo, la incubadora te, a mí lo que más me ha dado aparte de eso y de, de ganar dinero y de tal, no es lo más importante, o sea, es, es la satisfacción tuya personal y lo que te cambia como persona, o sea, que te, que te cree, sabes, que te hace o sea tener esa seguridad de joder soy capaz y lo puedo hacer y por qué no viera por mis sueños y por qué no lo puedo conseguir lo están consiguiendo otras personas, lo, estás, lo has conseguido tú, lo ha conseguido, pues lo, lo está consiguiendo la gente entonces por qué, por qué yo no, sabes, y entonces te das cuenta que puedes y que es posible y entonces cuando te dicen luego de volver al otro dices no quiero, ya no quiero, o sea, ahora quiero esta libertad y quiero, quiero seguir haciendo esto